Un saludo muy especial para todos los seguidores de goleador.co De la reina del carnaval de Barranquilla 2014, María Margarita Díaz Granados de Fein. No se les olvide, toda la información del fútbol a través de goleador.co Besos